Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Steven y les doy la bienvenida a este nuevo video. Entonces, en los videotutoriales anteriores veníamos trabajando en la creación de una API con Node.js y SQL Server. Entonces, para esta oportunidad vamos a trabajar en nuestro último método, que sería el método Get para obtener un estudiante por código o por ID de estudiante si no sabes de lo que estamos hablando te invito a que veas los videos anteriores aquí en la descripción estaré dejando el link de la lista de reproducción y los videos anteriores entonces aquí ya tenemos eh, nuestro web service que venimos trabajando en el video anterior y entonces lo que vamos a hacer es nos vamos aquí a Student eh, web service nos vamos a copiar esta función que nos va a servir como base para crear la eh, función de estudiante por código. Y entonces aquí me va a traer únicamente un estudiante. ¿Listo? ¿Por qué? Por código de estudiante. Listo. Bueno, y aquí le vamos a cambiar. No va a ser get estudiante, sino que va a ser get estudiante. Para que quede pues eh, súper claro esta función nos va a recibir el parámetro de código de estudiante listo y el resto va a quedar igual va a tener el track, el pull y la salida aquí en la salida vamos a necesitar pasarle un nuevo parámetro que lo vamos a copiar de esta parte de acá que ya lo teníamos de los ejercicios que teníamos trabajando anteriormente y lo único que vamos a hacer aquí es editar aquí en la parte que dice query vamos a añadir el, el condicional where where code estudiante que así se llama el campo en la base de datos va a ser igual a arroba code estudiante que sería el nombre de nuestro parámetro que estamos recibiendo aquí en la parte del input ¿Sí? entonces lo colocamos con arroba code eh, estudiante perfecto ¿Sí? ya con eso tendríamos entonces nuestra consulta a la base de datos vamos a ir a consultar la tabla de estudiantes cuando el código estudiante sea igual a, eh, al código que le esté llegando listo entonces aquí lo vamos a pasar el código que estamos recibiendo la función se lo vamos a colocar aquí en la función input listo súper bien ahora nos vamos a ir acá a nuestro archivo eh, index.js igualmente vamos a copiar esta ruta de get estudiantes la vamos a copiar y la vamos a ajustar para que sea eh, nuestra nuestra ruta para consultar un solo estudiante entonces esta ruta va a ser es eh, las estudiantes dos puntos eh, con estudiantes y aquí va a ser la misma ruta por el mismo método get pero si le pasamos un Parámetro, ese parámetro que va a ser el code estudiante es el que vamos a utilizar. ¿Listo? Aquí también vamos a hacer el llamado. Aquí en Get student Web Service vamos a hacer el llamado a la función Get estudiante y le pasamos el parámetro. ¿Listo? Ese parámetro, ¿dónde está? Pues está en la petición, en el request. Entonces sería request.params de los parámetros y de esos parámetros vamos a tomar el code estudiante. ¿Listo? Y el código estudiante, pues en este caso sería el parámetro que vamos a estar pasando en la URL. Super bien. Aquí el resto de todo nos quedaría igualito. Vamos a reiniciar nuestro nom para que tome los cambios para poder probarlo directamente en nuestro Postman. Entonces aquí en Postman copiamos eh, la ruta de nuestro, eh, eh, nuestro servicio eh, estudiantes. Lo ponemos acá. Vamos a ver qué estudiantes tenemos vamos a tomar uno de estos estudiantes ¿listo? y lo vamos a poner acá eh, estudiantes es las 12 y le doy aquí entonces consultar eso aquí al eh, hacer la solicitud por postman, vemos que me está arrojando un eh, error de la que la función get estudiante no es una función o no está definida acá igualmente nos está arrojando en el num eh, algo que no había visto y es que esta función get estudiante no la colocamos aquí en el módulo de exportación entonces la definimos aquí para que podamos accederla y podamos utilizarla, listo guardamos y volvemos entonces vemos que ahora el NUMU finalizó correctamente y al ejecutar la petición en el postman vemos que ya me está arrojando entonces lo que sería la información del estudiante número 12 si probamos con el estudiante número 1 igualmente con el número 4 que se sí, guía Sonia super bien con número 5 eh, que sería Sofía y el número 3 que sería Juliana que son los eh, datos que tenemos en la base de datos de SQL Server listo entonces eso es todo eh, lo que iremos trabajando y ya tendremos entonces los 5 eh, métodos los 1, 2, 3, 4 métodos tenemos el, el método get el método post el método put el método delete y el método Get Estudiante por Código. Listo, ya tendríamos los cinco servicios que hacen parte del de modelo CRUD de cualquier aplicativo web. Listo. Entonces, si este video les ha gustado y les ha servido, los invito a que se suscriban al canal, a que me regalen una manito arriba, a que me digan en la caja de comentarios que les ha parecido este pequeño curso de seis videos que hemos hecho. Eh, y que me digan qué otros videos les gustaría que eh, iniciemos aquí en el canal. Ya que estamos eh, creciendo, vamos, vamos tomando fuerza. Y les agradecería que compartieran este video en los grupos de programación a los cuales ustedes pertenezcan. Para que eh, podamos ir creciendo y que YouTube me ayude a recomendar el video. Y así poder llegar a muchas más personas. Entonces nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.